Tutoriales Interlaus News presenta. Cómo instalar y utilizar LigSot, el capturador de pantalla que guarda, edita y sube a la red. Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a instalar y a utilizar LightShot, el mejor capturador de pantalla que existe. Comencemos. Para ello, van a ir a la descripción de este video. Y van a hacer clic en el enlace que les voy a dejar. Y los va a llevar a esta página. Acá vamos donde dice descargar para Windows. Hacemos clic. Lo voy a guardar en el escritorio. Voy a hacer clic en guardar. Ya se descargó acá abajo. Hacemos doble clic. Y comenzamos con la instalación. Voy a poner español. Voy a hacer clic en aceptar. Voy a tildar acepto el acuerdo, siguiente, siguiente, y como ven ya se instaló en nuestro programa, hacemos clic finalizar, vamos a utilizarlo, voy a seleccionar una imagen que tengo preparada, vamos a hacer clic en imprepan seleccionamos la imagen, voy a seleccionar la flecha y voy a unir, como ven podemos hacer varias cosas, también podemos seleccionar una línea, hacer un círculo en una imagen, Podemos poner líneas. Y para guardarla hacemos clic con el segundo botón del mouse. Guardar. Y lo voy a guardar en el escritorio. O también hay otra forma. Acá abajo tenemos... El disque para guardar. Haciendo clic acá, también podemos guardar las imágenes. Voy a seleccionar esta que es la que modifica recién. Voy a seleccionar otra imagen. Hacemos cleaning prepan o presión de pantalla. Seleccionamos la imagen, hacemos clic acá en texto, vamos acá, hacemos clic y escribimos. No solamente podemos escribir en rojo, sino podemos cambiar el color. Hacemos clic acá en color y cambiamos el color. Hacemos clic en aceptar. Y ahora voy a hacer clic con el segundo botón del mouse, copiar, y la voy a pegar en Word. Segundo botón del mouse, pegar. Ahora voy a seleccionar otra imagen. Por ejemplo, quiero recortar solamente el hombre que está en el medio. Prepan, y voy a seleccionar solamente el hombre que está en el medio. Segundo botón del mouse. Guardar. Escritorio. Guardar. Y como ven, recorté únicamente el hombre que estaba en el medio. Lo voy a cerrar. Voy a seleccionar otra imagen. Voy a hacer clic en prepan. Y voy a seleccionar una parte de la imagen. Estos dos iconos son para compartir. Voy a hacer clic en subir a print screen. Voy a hacer clic copiar. Y lo voy a pegar en el navegador. Nueva pestaña. Y como ven, acá tenemos la imagen. La voy a editar. Voy a hacer clic en edición de imagen. Ya nos cargó la imagen. Por ejemplo acá voy a eliminar el fondo, voy a hacer clic en esta herramienta y voy a eliminar el fondo, hacemos clic en la tecla borrar, otra vez selecciono una zona, hago clic en la tecla borrar y voy eliminando el fondo, otra vez seleccionamos una zona y le vamos eliminando el fondo. También podemos compartir imágenes en las redes sociales. Voy a seleccionar la imagen. De abajo voy a ir acá en la segunda opción que dice compartir en redes sociales. Voy a hacer clic. Y acá nos aparecen las redes sociales en las cuales podemos compartir. Yo voy a elegir Twitter. Esperamos. Hacemos clic en Twitter.